Hay dicha en mi alma, alegría porque existes, satisfacción porque tú estás, regocijo por esta inmensa oportunidad, me siento bien, afortunado tanto como un ser humano pueda estarlo. Vibrando, yo estoy vibrando, vibrando, yo estoy vibrando. La vida me sacude, me estremezco por el viaje, Trepidante al estar contigo, yo palpito por esta inmensa oportunidad. Me siento bien, afortunado, tanto como un ser humano pueda estarlo. Vibrando, vibrando Un cuarto desolado El teléfono no suena Ningún mensaje en el correo Igual me conmueve esta Inmensa oportunidad Me siento bien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 una duda acerca de mí no quiero ejercer control sobre nadie confío totalmente en esta inmensa oportunidad me siento bien, afortunado tanto como un ser humano pueda estarlo Yo estoy vibrando, vibrando. Yo estoy vibrando, vibrando. Si me engañas, no me engañas a mí. Tú te estás engañando a ti, traicionando esta. Inmensa oportunidad Me siento bien, afortunado Tanto como un ser humano pueda estarlo Faltas al amor Nuestra cita favorita Infiel con tu propio sentir Envenenando esta inmensa Oportunidad Me siento bien, afortunado Tanto como un ser humano Vibrando, yo estoy vibrando, vibrando, yo estoy vibrando, vibrando, yo estoy vibrando, vibrando, yo estoy vibrando, lástima por... Te amará como yo, nadie me amará como tú. Desaparece esta inmensa oportunidad, regocijo por esta inmensa oportunidad. Cierro la puerta, abro ventanas, vuela libre mi amor inmortal. Valles y mortal. Abarcando parques y océanos, lagos y acantilados. Puedo cantar, puedo bailar, logro vibrar con el mundo y la vida. Y todavía descubro que sigues a mi lado Aunque tú no quieras En cada beso, en los abrazos, en todas las caricias El amor de nuestra raza se manifiesta Somos una y la misma sola cosa Energía, energía ya, ha, ha